te recomiendo que te suscribas al canal y dale like empezamos con el tutorial Bien, ahora deben copiar el clave y métela a otro programas. Bien, dale like si voy a crecer con más suscriptor. Dai.